Y no te gusta nada de eso, como le ocurre a cualquiera. Pero el tiempo no perdona, y todos perdemos las formas. Quizá fueran pensadas para mí. Porque tus manos encajan en las mías. Me gusta acercarme a tus mejillas. Me da la impresión de llegar al mar, a su orilla. Me gusta acercarme a tus mejillas. Me da la impresión de llegar al mar, a sus orillas. Existen algunas arrugas en tus ojos y sé que no te gusta tenerlas. Tus piernas y tus brazos engordados te recuerdan los años que han pasado. Y no te gusta nada de eso, ¿Cómo le ocurre. Siempre a cualquiera Pero el tiempo pasa Y no perdona Y todos tenemos nuestras quimeras Al final de tu columna Existen dos hoyuelos Que tampoco te han gustado tenerlos pero que a mí me encanta verlos y a veces puedo hasta tenerlos. No te dejes envilecer por esas pequeñas cosas que son las que a mí me gustan y atraen. Todos esos defectos que trae la vida los que a mí me gustan y me señalan la salida. Que no te gusta nada de eso, como le ocurre siempre a cualquiera, pero en el tiempo pasa y no perdona, y todos tenemos nuestra quimeras. Y no te gusta nada de eso Como le ocurre siempre a cualquiera Pero el tiempo pasa y no perdona Y todos tenemos nuestras quimeras Pero el tiempo pasa y no perdona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 Y mirar.